Liquid Eyeliner Hey, bienvenidos a clases. Estoy en medio de otro look de maquillaje pero quiero aprovechar este momento para probar con ustedes este delineador de Lady Gaga de la línea, de su línea House Laboratories como me estoy haciendo un smokey eye negro y si me lo pongo luego encima del negro no se va a notar nada el negro encima de negro lo voy a hacer ahora y nos vamos a hacer un delineadito un poco grueso y la verdad lo voy a usar también como base para mi smokey eye negro o sea que me voy a poner bastante de ese delineador y quería tener como una primera impresión Junto con ustedes, el empaque de cartón está así, bien normalito El empaque de adentro, el lápiz, está muy chulo porque tiene como forma de diamante aquí Y es un plumón, vamos a ver Se pueden hacer líneas desde lo más finitas hasta lo más gruesa con el mismo plumón, está muy chulo, muy muy chulo, la primera impresión veo que se seca súper rápido y que es mate, no tiene ningún tipo de brillo, a ver si lo ven. la verdad es que es muy bueno muy fácil de usar muy pigmentado es también muy líquido me me toma un poco de sorpresa lo muy líquido que es y casi me embarro pero eh, me gusta mucho es muy negro muy muy negro totalmente o sea sin transparencia muy chulo estoy muy complacida Pronto lo usaré solito Pero ahora lo que estoy haciéndome es que me, lo voy a usar como base aquí Voy a continuar embarrándome con él Pero vayan a ver ese otro video Y se los voy a dejar al final de este cuando lo suba Creo que voy a subir este primero Así que nada, este fue un pequeño test del de delineador de Lady Gaga House Laboratories Bueno, quédate en clase de channel.